este es uno de los sitios que en internet me permite descargar materiales para ser usados en Blender en este caso la dirección es blendermada.com aquí nos dice que esta es una base de datos de materiales para Blender donde se pueden encontrar gran cantidad de materiales y descargarlos absolutamente gratis y aún instalar una aplicación para que funcione directamente con Blender desde aquí entonces nosotros podríamos buscar de diferentes maneras materiales pero lo que les queremos recomendar es que tengan en cuenta esto acá dice Different Engines estos son diferentes motores se refiere a los diferentes motores de render que nosotros podemos elegir desde Blender y que van a estar relacionados, la posibilidad de elegir uno u otro con los recursos de hardware que nosotros tengamos disponibles es decir no es tan simple elegir el motor de render cycles si mi equipo no me lo permite entonces puede ser que yo solo pueda trabajar con el motor de render interno entonces para buscar materiales yo debería entrar por el motor de render para que así me muestre los compatibles con cada motor de render por ejemplo, aquí si pico en Blender Internal, me va a dar estas opciones de materiales sobre las que yo puedo picar y descargarlo. Cuando lo descargue, lo que se va a descargar va a ser un archivo con extensión Blend. Ese archivo va a contener un objeto y también va a contener un material que después yo voy a poder agregar a mi escena. Si por otra parte yo hago clic en Cycles, la cantidad de materiales que voy a tener disponibles va a ser mucho mayor. Voy a tener mucha más eh, posibilidad de descarga, incluso varias páginas de materiales para descargar. En todos los casos la descarga funciona igual. Lo que voy a descargar es un archivo Blend que debo guardar en mi computadora para luego obtener desde ahí el material.